Bueno, nos encontramos una vez más aquí en Puerto Banús, en este enclave tan bonito y hoy se ha presentado también un artista y muchas otras cosas, porque además hoy ha sido un evento con mucho aforo y tipo new working y además eh, ya Sebastián nos adelantaba ya el nuevo evento, nueva cata que vamos a conocer de primera mano. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una uh, hoy ha sido una gran convocatoria. Y la verdad, verdad que ha sido que agradecer que hemos tenido una afluencia y ...y bueno, hemos tenido una buena afluencia de público... ...y ha sido muy interesante... ...el taller que ha habido de arquitectura... ...y, y pintura, al mismo tiempo. Ha estado muy bien... ...pero la próxima ya nos ha adelantado algo, ¿no?... Para Eso la es, eh, queremos hacer el próximo día 30... ...que es este martes que viene... ...hay un maridaje que se va a hacer una cena, maridaje, con Bodegas Balduero. Bodegas Balduero es una de las principales bodegas que hay tanto nacionales como internacionales de Ribera del Duero. Viene su director comercial, Miguel Domínguez. Miguel Domínguez eh, eh, bueno, pues es una persona experimentadísima y enólogo, y además es un placer tenerlo y poder disfrutar oyéndole toda su... ...todo lo que él sabe del vino de, yo siempre que estoy con él... ...aprendo siempre cosas nuevas... ...y tenemos en la ocasión de hacer el maridaje... ...que se va a hacer con los... los la ...diferentes dos tipos de blanco que tienen Balduero... ...viadero, uno en rama y otro filtrado... ...uno es joven y el otro con seis meses de barrica... ...vinos blancos que pueden maridar tanto con tartar de salmón... ...siempre con un poquito más de sabor... ...tartar de, de, de solomillo... ...y luego continuamos con un... Eh, eh, un balduero una cepa balduero una cepa son cepas se llama así porque son cepas todas antiguas de 100 años en el que tiene una doble poda se hace un desgaste en el mes de junio en el que se selecciona únicamente un racimo para que tenga toda la fuerza la cepa para dárselo solamente a un racimo y es uno por botella y eh, lo vamos a, a y luego continuamos con un con un, eh, un gran reserva de, de bodegas Balduero. Eh, todo esto va a estar maridado con un lomo de rubia gallega de cinco, años de madura, de cinco meses de maduración, cinco años no disculpar, cinco meses de maduración, que va a ser algo exquisito. Tiene un precio especial de 25 euros y todo es gracias apoyado también por las bodegas Valduero y por promocionar, como siempre, estar en un sitio seguro, estar en el gaucho y por un turismo seguro de COVID-free no imagino que será por reserva, ¿no?, porque también habrá por solo limitado, ¿no?, sí. Así que llamen o ven, visiten vuestra página o… Eso no. es. Pueden llamarnos por teléfono en el booking de reserva nuestro, siempre, o en la página. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias por vosotros, a vosotros. Dentro. Gracias.